Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que lo estén viendo, el día de hoy veremos la infraestructura y la superestructura, y primero vamos a ver la infraestructura con Oswaldo. La infraestructura en economía se suele referir al acervo físico y material con el que cuenta un país o sociedad para el desarrollo de sus actividades productivas. Mientras más desarrollada sea la infraestructura de un país, se espera que su capacidad productiva sea mayor. Lo anterior por cuánto se reducirán los costes de producción al facilitar el transporte, las comunicaciones, la obtención de energía y otras actividades necesarias para la producción. Cabe observar también que mientras menos infraestructura tenga un país, más rentable será invertir en ella. Esto porque el impacto de dicha inversión en la productividad del trabajo es mayor cuando ésta es escasa. Ahora sigamos con Alondra que nos va a explicar las características de la infraestructura. La infraestructura no cumple una función en sí misma sino en relación con la provisión del servicio que de esta emana, en consecuencia la provisión de los servicios de interés público o de utilidad pública requiere en general un adecuado desarrollo de la infraestructura, que lo sustentan y que permiten su prestación concreta. En síntesis, la evidencia empírica muestra que las inversiones en infraestructura contribuyen al crecimiento del producto e impactan sobre cuatro aspectos del desarrollo económico en las, de las regiones en que se realizan: la estructura de costas de las empresas, la productividad de los factores, la conectividad y la accesibilidad territorial y el bienestar general de la población. Los costos de las empresas disminuyen en la medida que las inversiones mejoran la accesibilidad a los mercados de insumos y servicios y hacen más eficientes las cadenas de provisión de insumos y de almacenamiento y comercialización de los bienes. Y ahora con mi compañera Carla Saraí veremos sus ejemplos. Algunos ejemplos de infraestructura son sistemas de telecomunicaciones, centrales eléctricas, escuelas, hospitales, aeropuertos, puentes, represas, redes de distribución de agua potable y energía. Muchas gracias, Sara. Ahora veamos qué es la superestructura con Sofía. Para Karl Marx, la infraestructura influye sobre la superestructura. Es decir, dependiendo de cómo se organice la sociedad para producir los bienes que necesita para vivir, entonces se construirá su marco jurídico, político e ideológico. Es por esto que Marx hace tanto hincapié en derrocar el capitalismo, de lo contrario, piensa que es imposible cambiar la realidad ideológica, jurídica o política. Según este autor, el capitalismo reproduce métodos de producción que vicían la ideología. Tenemos dos componentes principales de la superestructura, pues para Marx la estructura jurídica y la política forman una sola. La estructura ideológica está compuesta por las distintas formas de conciencia social, y la estructura jurídico-política Está formado por el Estado y el Derecho, es decir, en la organización política y las leyes que rigen el país. Ahora veamos las características de superestructura conmigo. Las características de superestructura para Karl Marx definen todos los órganos e instituciones de una sociedad que con ciertas ideologías y políticas marcan las ideas que siguen una sociedad. Este concepto está directamente relacionado con la infraestructura como nos lo habían dicho comentado anteriormente nuestros compañeros. Sus principales componentes de la superestructura serían la superestructura ideológica, que sería uno de ellos, que tiene como objetivo concienciar a la población de la necesidad de que exista un orden social preestablecido, cancelando cualquier teoría u opinión contraria a ello. La segunda, que es superestructura política, su misión es establecer el orden de la estructura social y económica, es decir, determinar las leyes y ofrecer la cobertura necesaria para que este orden social se mantenga. Y ahora sí, vámonos con los ejemplos que nos trae Carla Saray. Según la teoría de la base y la superestructura de Marx, se puede encontrar en las disciplinas de la ciencia política, sociología y psicología utilizadas en los estudios marxistas. Ahora vamos a ver la relación entre estas dos, la infraestructura y la superestructura, conmigo. Su relación entre infraestructura y superestructura es el vínculo entre ellas dos que va de izquierda a derecha, es decir, la infraestructura influye sobre la superestructura. Para Marx, cuyo discurso era un tanto radical, todo dependía de la infraestructura de la sociedad, Dicho de otro modo, la infraestructura de la sociedad influía sobre todo lo demás. Gracias por su atención, nos vemos hasta la próxima.